El partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol. gol. Es Rafa Gol. Deportivo Rafa Gol, gol, gol, gol. Es Rafa Gol, Rafa Gol. Go, go, go, go. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el super debate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio les recuerdo que estamos de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde con las aplicaciones Facebook Live Rafa Gol al aire y en YouTube Rafa Gol Linares. Así que una cordial bienvenida a esta hora a todos los cibernautas y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente al frente de sus pantallas. Pues bien, hoy tenemos el tema del Atlético Nacional. Nacional, anoche, de carambolazo, clasificó. Pero yo no diría tanto de la, la carambola porque hizo 38 puntos, mientras el equipo de la equidad apenas alcanzó 37. Me parece que hubo un mérito de Nacional para estar ahí. Lo cierto es que hoy... La Comebol le da la bienvenida al Atlético Nacional, a la Copa Libertadores de América. Así muchos se sientan fastidiados por esto, pero ganó. Y bueno, de todas maneras, hay que reconocer el trabajo de Juan Carlos Osorio. Y vamos a hablar también de contrataciones de Atlético Nacional, porque si están en Copa Libertadores de América, tienen que estar pensando en un arquero serio, porque ya salieron a decir... Y yo y, y, y le acepto a Nacional que haya salido a decir, no, es que ya tenemos a Aldair Quintana y tenemos a, um, al hijo de Federico, Guerra y tenemos a, al otro, Mier. ¿cómo se llama? Mier, Mier. Mier. Matías Mier. Mier. Ah, Kevin Mier, Kevin Mier. No, Matías, Matías, Matías. Matías eh, ese es el, el novio de Melissa hombre. Entonces... En este caso, lo que quiero significar es que uno dice, bueno, listo, sí, porque Nacional todavía no estaba clasificado. Pero después de estar clasificado a Copa Libertadores de América, señores de Nacional, es hora que van pensando seriamente cómo van a ponerle seguridad a la Puerta Verde. ¿Y, y, y qué van a traer? Ahorita vamos a ver qué dice el profeta verde. De todos estos temas vamos a hablar, llegó Bolillo. Con Javier El Choronta Restrepo. Ahora hablan de que el nuevo dueño de Nacional será Cristian Bragarnik, del Medellín, perdón. Cristian que fue un jugador de fútbol, que entonces ¿cuál? le fue muy mal como jugador. No pasó nada con él. Y, y que tiene muchos enredos, por ahí dicen, de dinero, de dudosa reputación. Entonces que investiguen bien, a ver, ¿con quién se va a meter usted, don Raúl? Investigue con quién se va a meter. Eh, de estos temas vamos a estar hablando del paquete chileno. Ustedes saben que es el paquete chileno y lo van a hacer... No, los chilenos nos piensan hacer el paquete chileno a nosotros. No puede ser. Y la Federación Colombiana, bien, gracias. No, no, no puede ser. De estos temas vamos a hablar. En algunos momentos los invito ya para que marquen nuestra línea 232-4604-018-051-5015 y participen por... Tenemos la camiseta del rojo de la montaña que estaremos entregando esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas ya, ya, ya. 232 4604 01 8051 5015. Y también vamos a estar entregando el reloj di Mario, la precisión suiza. De este es un reloj. A ver quién se lo irá a ganar esta noche este reloj. Entre los que llamen. Repito, 232 460401 01 8051 5015. El domingo anterior, por la emoción de los vitrinazos y se nos olvidó hacer el sorteo, pero lo voy a hacer ya mismo. Por favor, Luciano, me regala un número del 1 al 216. 40. El número 40 corresponde al señor Juan Quiroz, del barrio La Milagrosa. Seis personas ven en el programa, dos hombres, cuatro mujeres. Se gana la ancheta. Vamos a entregar el reloj. Don Gustavo Osorio. Unamos el resultado a esta hora en Barranquilla porque hace gol junior, entonces 2-1, el 21. El 21, Juan Guillermo Montoya de Pereira. Ah, de, la Pereira. Gente de Pereira, sí, pasa, ya, ya Montoya se fue para Pereira. Juan, Juan, Juan Guillermo Montoya gana el reloj en la ciudad de Pereira, allá están viendo el programa dos personas, un hombre, una mujer, solo dos personas, pero ganaron. Eh, vamos con otro número, a ver cirujano. Si va a la final en la América contra Santa Fe, yo creo que América es el amplio favorito, ganaría el título número 15. El 15, Rafa. El 15, bueno. El número 15 corresponde a un señor también, se llama Anderson. Anderson Lopera Garcés. Vive en el barrio El Poblado y le hacemos entrega a la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. Entonces, los de hoy. Espero que esta noche me, no se me va a pasar. Al final los ganadores me recuerdan. Porque hace ocho días nos embolatamos y, y a mí me gusta es que toda la gente gane premios, tenga los premios. Ahora sí, nos vamos a la... Y tenemos una pregunta para esta noche entre los que llamen a las líneas telefónicas. Eh, dice, eh, en la pregunta de Rafa Gol, 20 años, dice... Eh, ¿Confirman el regreso de Nicolás Hernández, Neider, Moreno? no, ¿No? no, no. ¿No? La pregunta es? la última. La pregunta es, señoras y señores, don Rafa Gol, sobre Bolillo Gómez y las elecciones. A ver, Hernán Darío Gómez llevó a Mundiales de Fútbol. ¿A quiénes? ¿Qué selecciones? ¿A, ¿A qué serios? selecciones llevó el Bolillo Gómez de fútbol? Les doy la primera pista. ¡Colombia, Colombia, Colombia! A ver, ya le, le quedan dos que son muy fáciles. La última, la última, la última. Es aquí nomás, vecinos, son dos vecinos nuestros. Por, por ejemplo, aquí nos ven a través de este canal. ¿Sí me entiendes? Este, este eh, lado sí no, es, es no, un madre, teso. si parece que hubiera, se hubiera agradado informarte <risas> de los más tesos. Sí, el canal. A ver, en la mesa de la polémica del debate le vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. No se le arrube el tiembla de voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí guardamos la distancia. Todas las medidas de bis o seguridad. Así que lo tengo al 915 Luciano. Buenas noches. Bienvenido el profeta verde. Buenas noches. Y le quiero preguntar Luciano, a ver, ¿qué pasa con Nacional? Yo, usted está de acuerdo con contrataciones, yo creo que Neider Moreno no es contratación y Hernández tampoco es contratación, esos que están trayendo ya estaban en Nacional, o sea, hay que contratar. Son de Nacional. Sí, a ver. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Hay gente muy emocionada porque Nacional entró de, de rebote a la Copa Libertadores de América. A mí no me emociona, ¿No? pero tampoco me voy a enojar, pues. Ajá, Ajá. Yo no espero un regalo, pero si Rafa Gol me da ese reloj hermoso que va a arribar ahora, yo lo recibo con mucho agrado. Yo ya le regalé eh, uno eh, de eh, esos. Ese hermoso reloj que ahora va a arribar que ahora va a rifar Rafa Gol, que es para los hinchas, si él dice, vete, tenelo. Yo no lo espero, porque no es mío, es de los hinchas. Yo lo recibo con mucho agrado. Si llegó de rebote, pues bienvenido. Y, hombre, no quiero comprometer a nadie... Ajá. Ni quiero hablar a nombre de nadie, pero desde el fondo de mi corazón, muchas gracias, profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez, desde el fondo de mi corazón. ¿Por qué? Muchas gracias, porque de los 38 puntos que consiguió Nacional para llegar a meterse en la Copa Libertadores, 29 los consiguió Nacional bajo la égida del profesor Juan Carlos Osorio. No, ya van a saltar a decir que el ponderado... Sí, porque eso es que falso, la diagonal, no son 29, son trazado, 25. El, ...la diagonal justa puesta son al cuadrado, 25. ...raíz de 20, entonces que eso no vale. Si Juan Carlos Osorio no hace 29 puntos... No son 29. ...el señor técnico que lo reemplazó no hubiera clasificado a la Copa Libertadores de América. Eso es como cuando usted le dejan una herencia... Y usted la administra bien, ¿eh? pero usted para que llegara a tener el capital que tiene, fue que administró bien la herencia que le dejaron. ¿Sí me están entendiendo? Por, Por eso repito, yo no quiero... Con... Ya, si vio el brinco, si ha escuchado si no el brinco. no son 29, son yo, 25. Yo no quiero comprometer a nadie, no diga mentiras. absolutamente a nadie, porque no represento a nadie. Pero en el brinco, en el brinco. Y todo porque Juan Carlos dijo, hola, la vozito lindo, como te quiero. Eso, eso es lo que le cobran a Juan Carlos. Son 25, no eh, El hecho no, que 29. Juan Carlos frentero, más. berraco y radical, es lo que enoja a la gente. Bueno, síganse enojando, pero ahí están. Nacional está la Copa Libertadores gracias al trabajo de él. Pero si no, no estuviera. Pero anoche, cuando transmitimos el partido de Nacional, eh, anoche Santa Fe, que ya lo estuvimos transmitiendo, a través de la voz del Río Grande y nuestras eh, redes sociales, eh, ¿No te vi tan emocionado? No, es que porque... no me emociona. Yo, sí, pues, es más, no me emociona. porque quería saber si que, que ese partido era el que le daba la clasificación. No, a no, planes. no. ¿Se no, dio? no, no me emociona, es que no me emociona. Porque es que como uno es indigno de algo, pero le cae de carambolas, no. el indigno nunca va a decir que no. Y hablando de contrataciones, pues hombre nacional en este momento tiene un equipo que me parece que es bueno, competitivo. Entre otras cosas, el hombre del día en Atlético Nacional juega en Santa Fe, se llama Patricio Cuchi, y creo que Santa Fe lo va a echar. Y creo que Nacional, si es coherente, si es coherente, y tiene un jugador que es de su propiedad, hombre, hay que darle un premiocito a Cuchi, si es... recibámoslo en Atlético Nacional. es que después no lo escuché más a usted. ¿No? Pidiendo Reciba, disculpas porque lo mismo re, hizo con Bragueri, recibámoslo, ahora Bragueri Recibámoslo Nacional. en Atlético Nacional y le, y le doy una alineación. Le pidió a Bragueri. Doy una, sí, yo lo pedí, le pedí disculpa después. Ah. No porque Bragueri sea malo. Trae sino, a Cuchi y después tendrá no, que presentar disculpas. Yo, yo presenté disculpas por Bragueri, no porque sea malo, sino por traicionero, por traidor por Oiga, descarado, pues. porque él fue el, el que encabezó la revuelta para pa que sacaran Osorio de Nacional. Okay. Por eso el comportamiento de Braguera ante millonarios fue de un traidor y ni siquiera tuvo la capacidad de disimular su mal partido ante Millonarios. Bueno, pero Braguer ya no existe en Nacional. Volviendo al tema, sí. hay un equipo que yo creo que es capaz de hacer, de hacer una buena presentación en cualquier tipo de copa. Libertadores, Suramericana, la Copa de la Esquina, la del Gordo y el Seco, la, del, la, la, la de Doña Ramón y Don Pancho, en cualquier copa. Yo creo que uno con Quintana, con Marulanda, que tengo entendido de a Nacional... Esa es la única contratación. No, es verá. No. A ver, Con Quintana, ver. con Mosquera, con Mosquera... Con Hernández, Nicolás, ojo, Nicolás, ojo, Nicolás. Te estamos poniendo encima un muro con muchos ladrillos y mucho cemento. Tenés que responder. A ver, pues, no chillates cuando estaba el profesor Osorio, que no te garantizó titularidad y chillates, y chillates. Ahora sos una carta fija que toda la hinchada quiere. ¿Piense... Y aquí se habla a nombre no, de la hinchada. No, Lucio, piensa en otro jugador en reemplazo de Mosquera, porque Mosquera no puede iniciar, porque no, el en dinero no, está no, concentrado con la pero Selección Pero es Colombia. que mientras pasa el, el, el microciclo del señor este, como le llama el técnico de la, como llama ese man que maneja la Selección Reyes. Colombia ese tal, no lo conocen ni en la casa pero es técnico de Colombia, bendito sea Dios mientras pasa yo estoy hablando para enfrentar una copa Libertadores de América Nicolás Hernández, que tiene ese compromiso serio consigo y con la afición, porque la afición sí cree en Nicolás Hernández. Vanguero, si es que lo traen, del Deportes Tolima. Vanguero, si es que lo traen, del Deportes Tolima. Perlaza, Rovira, Andrale, Barrera, Cuchi y Hernández, creo que es un equipo muy presentable para hacer un buen papel en Copa Libertadores de América. O sea, ¿usted no va a no no, van a, a Nacional que traiga no, más gente? Pero no, no, no si, me terminar, me, la si no río, me ¿verdad? dejan terminar... Si no me dejan terminar, ¿cómo me van a entender? Es que si no me dejan terminar... O ahora, o sea, póngame un tiempo límite. Ya, 10 segundos, segundos Y yo te sé te que en ese tiempo límite puedo decir okay. lo que tengo que decir. 15 segundos. Eso no obsta para que se deje de pensar en gente como Zambuesa y gente eh, como 12. Albornoz y gente como Brian... Para reforzar el Atlético Nacional porque esos tres nombres sí son refuerzos. Yo quiero decir que con esto que hay hoy, con esto que hay hoy, se puede hacer una Copa Libertadores digna. Pero si la queremos ganar, hay que meterles esos tres refuercitos, señores de Atlético Nacional. Y usted ya pensó y analizó cuáles son los gustos de Guimaraes, ¿qué querrá Guimaraes? No, de lo pronto he le gusta. Y, porque por Guimaraes se traería hasta Tulio, que la América tiene... Guimaraes pidióse jugadores y hasta ahora le han traído apenas uno. Saludo a don Gustavo Osorio Salazar, llegó Bolillo. Llegó bolillo. Ahora es Bolillo, se trajo al Choronta. Hermano, llegó Bolillo. A Panzer. Y, y, Panzer y trae a Panzer Y bueno, y, y usted sabe que con Bolillo es ahora y... con papa y yuca. Ese término suyo, señor, con sí. papa y Oiga, yuca, señor Osorio y, y creo que también Maturana va a ser un asesor, un manager, algo así, porque hoy me escribió, no, me llamó Juan Carlos Osorio y me dijo que él se había comunicado con Don Pacho, le dice Don Pacho, o oh, no, Don Francisco le dice, Don Francisco y con Hernán Darío, y había hablado con ellos, entonces yo dije, y Francisco Maturana, entonces Francisco Maturana también ahí está en el cuento. Bueno, hombre, qué bien, y ha sido muy bien recibido en la huestes rojas el señor Bolillo Gómez, porque, entre otras cosas, se pensaba, oiga, se pensaba que iba a venir el señor Uber Boder, porque tenían arreglado a Uber Boder. Pero Ay, gente que quiera Independiente de Medellín llamado a don Raúl Giraldo y le dijo, de un golpe de opinión, y por eso hoy en día Ay, podemos contar con Bolillo Gómez espera. confirmado, así no lo hayan presentado en rueda de prensa, entre otras cosas ¿Es mañana? El, último, el último comunicado de Independiente de Medellín dice que mañana dan la fecha que no es mañana, ah. que mañana dan la fecha y la hora de la presentación de Bolillo Gómez pero lo importante es que Bolillo Gómez está confirmado como técnico de Independiente de Medellín y yo en vez de dar nóminas de los 11 titulares, digo lo que me contaron que dijo Bolillo Gómez no me toquen a Marmolejo no me toquen a Cadavid no me toquen a Reina, no me toquen a Castro y me traen a Regui. Eso fue lo primero que dijo Bolillo Gómez. ¿A quién Apa... se lo dijo? Aparte, ¿ah? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a la misma persona que me dio la noticia de que Bolillo Gómez era el técnico independiente de Medellín. Es más, si quieren que les diga más, el señor que me dio la noticia me dijo, no la dé por ahí hasta el jueves o viernes, pero en Bogotá, en Win un señor se atrevió a darla antes del partido de Medellín frente a Águilas. Y, y no es justo eso, y no es serio ni ético cuando estaba dirigiendo el señor Beto Sierra que alguien diera esa noticia, entonces yo la había guardado, pero estaba autorizado para darla por allí jueves o viernes cuando Oiga. terminara la participación del Beto Sierra con Independiente Medellín. Bueno, eh, Don Augusto Velosa, <risa> bienvenido al debate Don Rafacol, compañeros televidentes ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno, varias noticias rápidamente Han intervenido de su rostro a un gran amigo Ay, de Ahora otros. me pregunta de la venta me Perdóneme Don Augusto sí. Velosa Han intervenido del rostro a, a Vladimir Marí, nuestro gran amigo Exjugador de Nacional de Medellín Del Deportivo Cali Que estaba en, en, en Paraguay un accidente automovilístico terrible sucedió hace 15 días y en Cartagena lo han intervenido quirúrgicamente, le han reconstruido el rostro y la garganta porque impresionante lo de Vladimir, un saludo especial, está viendo nuestro, nuestro programa. Bueno, eh, lo de Santa Fe campeón por segunda vez de fútbol femenino es increíble, pero ¿sabe qué jugada hizo Santa Fe de Rafa para poder repetir título? En el 2017 fue campeón y ahora es campeón otra vez en la final 4-2 Global sobre el América. Se trajo al presidente del campeón Copa Libertadores del Huila, el doctor Perdomo, a, a, al doctor Diego Perdomo, al técnico campeón, al Albeiro Erazo y a 10 jugadoras campeona Libertadores. De Huila. Se las traspasó al Santa Fe y mira, viveza esa puede ser, hermano, Viveza. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Ingenioso el Ingenioso el, el hombre. Es, no tienen proceso realmente. En cambio, las peladitas del promedio 18 años del Medellín, de forma íntima, me parece que dan un proceso muy bonito para ser consolidado el próximo o no año. no le hacen un gol al arco ir las Exacto, niñas del Medellín. Perfecto, pero pero no las tienen que poner a trabajar, hermano, porque sí, pero, o contratar esto una goleadora con un goles. Y las niñas Correcto. del Medellín juegan muy bonito, lucen muy Mire. bien las prendas. Pero de no goles nada, y esto de clasificas con goles. ¿sabes? Sobre lo de Cristian Bragarni, el empresario que posiblemente compre al, al, al Medellín. Representa más de 20 técnicos y 100 jugadores a nivel internacional. Él fue el que trajo Almirón a, a Ah, usted nacional. también pertenece a la fábrica eh, él, de humo. Él trajo a Diego Poca. Permítame, hombre, ahora termino, de termino, de, permítame, termino, permítame. Ahora termino. Y viene Hombre, iniciamos con el Manchester City, seguimos con los es, chinos. Espera, termino. Oiga, con el grupo Corbeta. Y ahora vamos a entrar espera espera Y usted comiendo cuentos. Es el mayor accionista del Elche de España, recientemente, a donde se llevó Almirón, ahora el técnico Almirón. Pero una pregunta para usted, Silvano, ¿usted que es un detective. Humo. No, no, no. Augusto <risa> es un hombre que, que, que investiga mucho la noticia. Lo que pasa es que este Cristian Brancarni, sí. que fue jugador de fútbol y, y pasó sin pena ni gloria, le ha ido bien como promotor, como empresario. Ese pero más entiendo, entiendo que él tuvo líos por sí, allá claro, claro, en Argentina claro, claro, claro, claro, con dinero, claro, deudosa, claro, claro, reputación. Claro. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad sobre esa investigación, pero él. Cuando compró hace dos meses al Elche de Alicante, sacó un comunicado donde dice: Todas esas investigaciones son falsas que me están haciendo en Argentina. Ajá. Simplemente es envidia, soy el empresario más Ajá. importante del continente americano y punto. Y tengo la capacidad económica para ser accionista de Lanús, accionista del Colón, del Godoy Cruz, etcétera, etcétera. Y estoy interesado en comprar, en comprar varios. El equipo que vino de Chile, Ahorita contra el Junior. Unión La Calera. Unión La Calera el mayor accionista de ese tipo vea pues vea pues Bueno. de Nacional para aclararle un poco a, a, a Lucio no. porque um, es cierto lo que dice Tavo Suramericano Sub-20 va del 2 al 27 de febrero todo el mes y ahí tiene Nacional a Jerry Mosquera y tiene a Sebastián Guerra entonces Eso. sí me entiendes como yo creo que van a llegar muy bueno. encima para afrontar la Copa Libertadores porque Nacional le toca del 2 al 4 de mayo el partido de ida y el 9 a 11, perdón, de marzo. Y del 9 al 11 de marzo el partido de vuelta, su primer partido. O sea que va a estar muy encima el tema. El te para juega Brian Córdoba para que liberen Ojalá esos jugadores Bueno, sobre Reinaldo Rueda, Rafa, una cosita. Investigué. Eh, el paquete chileno. ¿Sí dijo, Rafa No hay ningún paquete chileno. Y habló con nosotros en exclusiva el presidente de la con el grupo Rafa Gol el viernes. Sí. No? Le hice la pregunta: porque él es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, el presidente de la Dimayor? Él dice, con Yesurún estamos contactando a Reinaldo Rueda y en ningún momento, porque yo le hice la pregunta, en ningún momento la Federación Chilena nos está pidiendo un millón de dólares. Ese es un tema... Eso es un tema que sacó la tercera y, y, y, y la tercera de Chile. ¿Qué es un periódico, periódico? De Chile. De, un periódico de Chile? Un periódico de Chile y serio. el Mercurio de Chile. Vamos a... ah, ahora sí le ese ¿verdad? tema. Pues, es una especulación no sé de prensa, Rafa. No, no es oficial. Ay, habló el presidente. 20, hablo, la tico, habló el presidente de la Federación y yo estuve escucha, escuchando todos los videos donde dice Jesús me llamó al tiro, caballero. Jesús me llamó el presidente de la Federación y yo le di carta libre para que hablara con Rafa. Reinaldo, y Reinaldo me pidió permiso para ir a vacaciones allá, a Colombia y se va ¿Que tranquilamente. Que si se habla muy bien el ecuatoriano. Bueno, es, es, es. En ningún momento, en ningún momento, Pablo Milad le está pidiendo un millón ah, de dólares bueno, a Colombia. En ningún momento, escuchen los audios. Rueda. Los audios. A ver. ver, yo le voy a decir una cosa, yo al diario Rueda Mercurio se va de Chile, le creo, yo al diario Mercurio de, de hace muchos años, y hay un amigo de nosotros, Roberto... Vallejos. Vallejos, que lo entrevistamos... en Bio, a... Bio, Bio Bio. Que trabaja en Radio Bio Bio. Lo entrevistamos acá en el programa de radio. Entonces, mmm, yo creo que en el fondo... Eh, le, le, lo que pasa es que eh, la selección chilena tiene una papa caliente que le está explotando. Ellos no quieren continuar con rueda. Pero echar a rueda significa que tienen que indemnizarlo con dos millones de dólares. Entonces, como no tienen la plata para indemnizarlo se le apareció eh, el mago ese que no menciona tanto usted, Luciano, es un... y con la lámpara lo frotó y le el dice, déjeme ver, tráigamelo aquí. ¿no? La... Y le están pidiendo que, que venga a dirigir la Selección Colombia Rueda. Y entonces dicen los de la Federación chilena claro, listo, pero en el fondo sé que le van a disparar por un millón de dólares. Porque a usted más? le falta agregar bueno, algo. ¿Ah? Es que si, si la Federación <risa> Chilena echa Rueda, tiene que pagar la multa de dos millones y si Rueda renuncia tiene que pagar sin Rueda. que lo eche Rueda tiene que pagar esa multa de Rueda es la que va a pagar la Federación Colombiana el... de fútbol ¿Y, ese fue el paquete chileno? Y, y, y cómo es la jugada Hombre, ves que la multa es de dos millones de dólares. Pagamos un milloncito no, y. listo, no, no, chao! No, no, no. Por eso, Esa eh, es la jugada que le va. Pero que no se dice que no. Que eso es imposible. El paquete que eso chileno. es imposible. Que quieren hacer el paquete o, oye, chileno y nos van a, a poner a pagar billetes. Voy a, terminar, ¿sí Rafa? No. voy a terminar con Medellín. Bolillo Gómez, entonces, el técnico, asistente técnico, técnico, nuestro gran amigo Páncer Carvajal. Asiste, segundo asistente técnico. Dime quién es, Rafa. Daniel Gómez, el hijo de Bolillo. Es el segundo <risa> asistente técnico del Medellín, Ay, señor Osorio. Daniel Gómez. <risa> Empezó muy bien, Fuerzas básicas. ¿Por qué Oscar Pérez esa cara a va, va a coordinar no, fuerzas sí, no. básicas. Oscar <ríe> Pérez. Pérez. Eh, ¿no? Ponete serio, pues Bolillo. Oscar, Oscar Pérez. <ríe> no, no, no. Medellín. Sí, yo te quiero mucho eh, Bolillo, eh, pero ponete hablar, serio, no, pues no, que el asistente es el hijo. Oiga, ah, no, no. preparador físico. Juan Mauricio Rodríguez. Porque Bolillo a Bolillo se le puede criticar. Bolillo es de dos tipos que se le puede criticar, porque él es más paisa. Es más paisa que la arepa y no se enoja. No, pero no te pongas. No, empezaste mal Bolillo. Si trajiste. el segundo asistente después de Panzer. Bueno, lo no bueno. otro, Juan pues Mauricio Roldán, que fue preparador físico de todas las elecciones Antioquia últimamente, preparo físico del Cortulúa, del Bogotá, del Zulia, es el preparador físico, un tipo estudiado, del Politécnico Agimínez David una revelación en cuanto, dicen, en cuanto a estudios y preparación física, es una revelación Juan Mauricio Roldán. Y, eh, entre otros, quiero Didier Muñoz y Choronta, Restrepo, por ahora, don Rafa Gol y don, don, don Tavo y compañeros y no ha sido oficializado. No ha sido. Están, están siguiendo tratando de, de hablar el diálogo con Choronta a ver si lo libera Río Negro. Río Negro lo tiene que liberar como manager deportivo o director deportivo. Pero por ahora Choronta. Y si es, sí es cierto, el doctor Maturana es el asesor, el asesor del Medellín Al oído. en el tema. Bueno, empezó a funcionar. Lo que en política hacen muchos, el nepotismo, en Medellín. chalculi, sí, va a llevar a, sí, hijo". a ver, ¿Qué dice qué Juan Diego Arroyave? Buenas noches. Ya, buenas noches. Gol, saludo para usted, para todos los televidentes, un abrazo especial. Tenía razón, no, no. Lucio, cuando le preguntaste... Perdón, Arroyave, un segundito nomás. Tenía razón, Lucio, cuando le preguntamos... No, vos le preguntaste a Juan Carlos Osorio el día que tomamos café con él, ¿por qué no ponía al hijo en nacional? Claro. ¿Sí o no? Claro. Y él dijo, por ética, yo, ese claro. muchacho... Todavía no está, así dijo, todavía no está para jugar o sea, en Nacional, así sea mi hijo. O sea, aquí está diciendo contestó. que lo de bolillo es antiestético. antiético Antiestético. Es hermano, poner la sí, familia sí. ahí. No, no, A ver, Bueno, sí. señores, Nacional en la Copa Libertadores de América, me parece que con todo lo que haya pasado, merezcanlo o no, el equipo está participando en un torneo internacional como tiene que ser. Nacional es confeccionado para eso. Y sí, se está pensando en, en, en los refuerzos para el equipo, se está trayendo jugadores que ya tienen una mediana experiencia eh, eh, en equipos eh, ya de, de media tabla para abajo y se está buscando ya lo que ha pedido el técnico Guimarães. Dora, le cuento. Por ahí nos dimos cuenta que van a contar con los tres arqueros, no más. ¿Ah, no? Aldair Quintana, Kevin Mier y Sebastián Guerra eso van a ser los arqueros de Nacional y seguramente van a subir ese muchacho de la, de la, de la eh, sub-20 para que esté ahí dentro de ese cuerpo de arqueros del cuadro verdolaga no se está pensando en reforzar con algún arquero se la van a jugar con Aldair Quintana hasta el momento y fue lo que, lo, lo que conocimos por ahí, esperemos que pasa ¿no? vuelvo y repito, los jugadores que está trayendo Nacional los que van a, a, a estar dentro de ese proceso Guimaraes, más los refuerzos esperemos que se haga una buena Copa Libertadores porque ya eh, se oficializó lo del club del equipo para estar en este torneo subcontinental. Y vuelvo y repito, para eso se está, se está preparando Nacional, para eso se prepara, para estar en torneos internacionales participando y protagonizando. Y esperemos que el año entrante sea protagonista para el equipo verde. Sigue trabajando por estos días y esperamos que... Para el mes de enero ya el profesor Guimarães tenga todo definido porque el calendario se ajustó. Por el tema de la pandemia esto está ajustado y el 2021 va a ser bastante, bastante tedioso en el tema de competencias para el equipo verdolaca. Y bueno, Medellín, llegó Bolillo, bienvenido, ¿no? Bienvenido Hernán Darío Gómez a la familia roja, don Gustavo celebra, don Augusto Cerebra, bueno, don Elkin Cerebran, bueno, muy bien que bien, bien, llegue Hernán Darío. Ah, bienvenido en la voz, es muy bueno. Nuevamente bolillo. con la dirección técnica del Independiente Medellín. Y usted no celebra. Raúl está pues tratando de dar un golpe de opinión para no apaciguar las, Oigan, la marea. Bueno, eh, ya no celebra. Vuelvo y sabe? No, eh, se a Cierro con esta. celebrar bueno, con ¿Qué es lo que vende, qué es lo que está vendiendo en Independiente Medellín? Tanto empresario, tanta gente que llega supuestamente a comprar el equipo, ¿qué será lo que está vendiendo? Que sea inicio Van. Bueno, en la mesa le damos la bienvenida a esta hora a Don Elkin, la voz. Hola, Don Rafa Gol. muy buenas noches, saludo cordial, saludo rompecostillas para usted, para los compañeros internautas televidentes, yo celebro, claro, es que Independiente Medellín comenzó como debe ser con un buen arquitecto, y es Hernandario Gómez, como técnico del equipo rojo. Pero Bolillo, te voy a poner un ejemplo y una analogía, y también para los televidentes. Un arquitecto, generalmente, cuando va a armar un edificio, le pregunta al ingeniero qué herramientas hay, qué sí, materia prima no tiene. le pregunte al que montó el edificio Space. Bueno, ¿sí? eso es cierto. Entonces, cae. don Hernandario ay, tirazo, Gómez, me parece ay, muy tirazo. válido y muy bueno lo que usted <risa> piensa con este independiente Medellín llegar, ay, pero seguramente brujo. usted que es un hombre de experiencia de recorrido de charreteras, va a pedir y va a exigir lo que no hicieron, o sobre todo Boadilla, el técnico anterior que estuvo más tiempo, jugadores de capacidad y de nivel, porque puede llegar usted bolillo a Independiente Medellín con toda la sapienza que tiene, pero si no tiene materia prima, ni mandrá que para este equipo. Punto número uno. Punto número dos, señores directivos, Humberto Sierra, que al final se quedó con el equipo rojo dando la cara, acompañando a estos pelados, Debió quedar por lo menos dentro del equipo Independiente Medellín. Claro, le mandan la carta de despedida, Chao TV, y es un hombre trabajador y me parece que fueron injustos con Humberto Sierra. Una patada donde ya sabemos si no vuelve más a Independiente Medellín. Punto 3. De Atlético Nacional uno no debe empezar diciendo mentiras, porque Juan Carlos Osorio obtuvo 25 puntos 99, que es una cifra interesante, en 14 partidos. Alejandro Restrepo, el que por sentido común los directivos de Nacional lo dejan va a ser parte de este cuerpo técnico de Guimaraes, en seis partidos logró 13 puntos. Y ojo, ha dicho el presidente de Nacional como debe ser, el hecho, don Rafa Gol, de Nacional ya estar en la Copa Libertadores, van a hacer más esfuerzos para atraer unos mejores jugadores. Ojalá Porque cumpla. es que en Copa Libertadores, en relación con el torneo colombiano, es totalmente diferente. ¿Y cómo es la vida? Ya algunos aquí piden que Cuchi vuelva a Nacional... Como un técnico amiguísimo, amiguísimo, que toman hasta tinto y por eso le dan tanto a Rueda, fue el que sacó a Cuchi de Atlético Nacional. Como diría mi abuelita, para verdad es el tiempo mijito. Pero qué mentira tan cateraliza, el que sacó a Cuchi de Nacional no fue Rueda. Si mal no estoy, Cuchi llega en el tiempo de Pablo Autori. No, es que no fue rueda, para, usted para que tiene no hablemos, razón. Pues, no fue rueda. Y, vamos a ir a ah, comerciales. Antes no, diga, no. no, antes no hablemos es de es metrita, yo no hablé porque de para rueda. mentiras yo hablé del que habla tinto usted. Bueno. Ese fue el que, Osorio fue el que sacó a Cuchi. Bueno, mira, a hacer vamos a ver. Después, a ver. Cuando eh, veo bolillo eh, a Bolillo haciendo así, tómeme la cámara para jugar un primer plano. Cuando veo a Bolillo haciendo con el dedito hacia el hincha del Medellín, no sé por qué me acuerdo de los... Véalo, véalo. De los eso Pero cuando, con tapabocas, con tapabocas. una foto. Nada. Oiga, cuando lo iba haciendo así, me acuerdo de los, de los gladiadores romanos cuando le dicen al emperador, Ave César, los que vamos a morir te saludamos. Ojalá Bolillo oh. no te vuelvan a echar con cajas destempladas como te echó don Raúl la vez pasada. O sea que Bolillo morirá que según eso en el Medellín. Rojo. Como te Ojalá Bolillo... No te vuelva a pasar eso porque oh. sería infame que al perro le hiciera la operación dos veces. Y quien te echó como un perro miserable en Medellín se llama Raúl Giraldo, tu actual y nuevo patrón. Es tu opinión ojalá, o tu querer. Ojalá, no, no, no. ojalá. Esa, oiga, esa frase, esa frase de Luciano es lapidaria. Es de dolor por no tener a Bolillo Gómez en Atlético Nacional. Sí, señor. Así de sencillo. Absolutamente de dolor. Yo nunca entendí por qué Nacional Pero. se puta técnico teniendo el mejor del país ahí a, a, a dos minutos, sí. a una cuadra de distancia, nunca lo entiendo pero ojalá vamos, no vamos. lo echen bolillo, lo digo de corazón bueno, ojalá no te vuelvan a votar como te votaron la bueno, vez pasada vamos a hacer la pausa, ya regresamos con ustedes lo que quiero decirles es que Nacional hay que traer técnico mire, Nacional se salvó porque Nacional tenía dos posibilidades anoche con la equidad y hoy con América y hoy América ganó sumó y clasificó, tenemos final, la final es Santa Fe-América, porque acaba de ganar América dos goles por uno al Junior de Barranquilla, así que esa va a ser la final, América-Santa Fe va a ser, terminó el partido, ganó América 2-1 al Junior, entonces, donde sume anoche la equidad del partido, termina empatado y vayan a penaltis, así hubiera ganado el Santa Fe, Nacional no estaba en Copa Libertadores, y por eso los señores de Nacional aceptó que dijeron, vamos, no vamos a traer arquero, porque todavía no están clasificados. Pero ahora que están clasificados a Copa Libertadores, meta en la mano al drill. Van contratando un arquero. Porque Aldair Quintana, regular, regular le fue. Y los otros son arqueros de, de, de proceso. La pausa y ya regresamos. Permiso. Feliz Navidad. Y prosperidad el Navidad. Con el equipo deportivo de Rafa Gol. En familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Gol. Ya vuelve el super debate por Tele Antioquia.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 Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbata, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105. Covelos, en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Innovamos. Bot Ctn. Servicio de taxi vía WhatsApp. 12 265 6565 Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro o marque al número fijo 265-6565 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia en el que debate aquí. José a ver, González, ¿por qué está tan rebotado, González? No. A ver, ¿por qué el rebote es este suyo? Cada... un ambiente donde se dan el lujo de sacar tres técnicos en un semestre de fútbol. Tres técnicos en un semestre descabezados. Eso es récord. Cuando echaron a Javier, primero llegó Javier Ratificado y dijo el presidente del equipo, el brillante presidente del equipo rojo dijo el profesor Javier Álvarez iniciará un proceso, vamos con el profesor a muerte, echado. Después de que lo echan, ratificado Humberto Sierra, este sí es echado. Y ahora llega Bolillo, a mi hermano Bolillo, y sí me duele mucho que no haya quedado en Atlético Nacional, pero sí lamentaría mucho también que en marzo lo estén echando al mandario. ¿Y, okay, y, el y, cosa, y dónde, y dónde queda Bobadilla, pues? Pero, ¿Pero por, ¿Por eso, Bobadilla? No, ya, bobadilla, es que, ¿Bobadilla? ¿Es que a los, a los técnicos? Y Sierra. No, a los técnicos se sacan solos por los resultados. Y se sacó Bobadilla, se sacó Javier Álvarez y ahora el Beto Sierra. Claro que me parece, sí, hago un, hago un agregado que al señor Beto Sierra le faltó tiempo. Ahora viene Bolillo. Y a Bolillo no se le puede poner en esa bolsa meter en esa bolsa por una sencilla razón, porque Bolillo tiene pergamino, jerarquía, Bolillo es ganador, y Bolillo lo primero que va a pedir es refuerzos, ese hombre no se quema. Recuerdo que en 2012 llegó a una final y perdió por penales frente a millonarios. Ahora tiene el récord, de, el, reto, el reto de sacar a Medellín campeón. Así el, que, el, el señor me, parece que me parece que usted es no, muy, atrevido, no, muy atrevido cuando no. mete en la bolsa al señor Bolillo no, Gómez. No, el señor Bolillo Gómez es un técnico ganador y lo mejor que ha hecho es firmar un contrato por dos años. Por dos años. Para que cuando lo echen, le tengan que pagar dos añitos completos sin que falte un solo mes. Cuando lo echen. Porque en el equipo rojo, en tu equipo, en vuestro equipo, en vuestro equipo... Se está volviendo paisaje contratar técnico y el día que amanece el dueño del equipo, ah, en Berracado los echa, como si nada. En, ver, cambio, en cambio, Guimaraes, el técnico nuevo de tu equipo, señor González, firmó por un añito, porque no firmó por dos? porque no firmó por tres? porque apenas por uno? Ese es no problema hay de Guimaraes. No hay seguridad de Ese que las cosas van a seguir. Y no, van a, no, no hay seguridad en él y confianza de que las cosas van a estar rodando muy bien y que es para nosotros. Pero no será, no será así, que... no bueno, será que de pronto Ahora, Alexis García ha dicho entre otras cosas: Yo soñaba para ser sí. técnico, perdón, sí. yo soñaba con Bolillo Gómez para que fuera técnico de Nacional de la Selección Colombia, pero llega al Medellín. Vamos a seguir aprendiendo del mejor técnico colombiano. Claro del que es el mejor técnico que hay en Colombia. Lo ha dicho Alexis García. Es más que rueda! Y vamos a, hacer a vamos a seguir aprendiendo de ti eh, bolillo más que rueda eh, felicidades claro. el advenimiento etcétera etcétera a ver qué dijo bolillo cuando, esa cuando, cuando quiere quiere decir que a ver, esa cita a ver bolillo bienvenido Bolillo. ¿Qué dice a ver bolillo, bolillo un segundo, unos segundos ahí un saludo y un abrazo muy fuerte con todo el cariño a la hinchada del poderoso deseándoles siempre lo mejor y pidiéndoles que el año entrante necesitamos que sean más fieles, que nos quieran más, que estemos más unidos en esta familia para que tengamos muchas alegrías. Javier, habló. Así llegó Bolillo, Oiga, está hablando como el, la envidia, hermano. Apareció la envidia. No, eh. No, no, ¿eh? no, no. Dejalo que tengo. llegue, hombre. Pero desde y, ya, que no vaya a durar y, y, un mes. O y o llegó al equipo de al su alma. Mire, mire, mire. Yo confío en Bolillo porque Bolillo es ganador. No, yo sí. está, es y que ahora, él Es muy lo capaz. Que es que usted tiene que ver quién está detrás. ¿Quién es el de la puñaleta y la ruana que pega la puñalada trapera? Usted sí entendió. Cuídense de eso. Usted sí entendió. la palabra Juan Diego. Los no entienden. Sí, señor. a Bueno. A ver, Juan, a ver, le doy la palabra a la O porque le mire, veo un mire, Muy interesante de y claro, yo celebro la llegada de Hernán Darío Gómez, porque aquí hay gente como que está haciendo fuerza, no solamente que a Bolillo le vaya mal, sino que a Guimarães le vaya también mal. Pero lo de Bolillo me surge una inquietud. Si según algunos colegas está prácticamente vendido Deportivo Independiente Medellín, ¿por qué Raúl Giraldo. Actualmente hace la negociación para la llegada de Hernán Gómez porque uno supone que cada torero trae su cuadrilla y eso me surge la inquietud en Rafa Gol. Entonces, don Raúl dice, voy a vender el equipo que en un mes va a estar vendido ya listo prácticamente. ¿Y por qué él hace la negociación para la llegada de Bolivio y compañía? Yo le Eso a mí me... Deme terminar. Eso a mí me genera la duda. Y lo otro, sigo insistiendo, don Hernán Darío Gómez. Usted es muy técnico. Usted muy buen técnico. Usted muy capaz. Para mí también es el mejor del fútbol colombiano de los colombianos. Pero si usted con esta nómina no exige, no va a pasar nada con usted. Y va a pasar lo que quiere un compañero mío, que usted en seis meses lo echen del Deportivo Independiente Medellín. Si usted no se para en la raya como arriero y antioqueño que es para traer jugadores, no va a pasar nada con el Medellín. Don Gustavo. No, yo Dale, le doy la palabra a Juan Diego, que se le acabaron las pilas, ya las pusieron. Si Hernán Darío Gómez exige como técnico ganador, como técnico de pergaminos, con palmarés, que es archi reconocido, que sabemos que es un técnico totalmente ganador y que ha llevado selecciones al mundial de... a los mundiales de fútbol, incluyendo la nuestra hombre, señores, creo que por ahí consigue los resultados, pero si los resultados no se dan, porque no le traen jugadores pues esperemos que le tengan la paciencia, si lo que buscan es un proceso de, de años o de dos años un proceso para que suba jugadores y muestre lo, los grandes juveniles que hay, comillas en las divisiones de inferiores del equipo no sé, esperemos que las cosas le salgan al técnico y le, le digo lo que le voy a decir hace un rato a Augusto cuando le toquen el tema del Medellín nunca se refiere a Nacional. No es que del Medellín, a de... de Medellín. es que, un usted, que tiene. es que toca, toca el tema y dice que es que Guimaraes que, que es que tiene solamente sí, bueno. un añito. No Hoy, será que de hay una de cláusula. Es, le, le, le hago un recorderis. Atlético Nacional es uno de los equipos que mejor administración de, tiene en el país y en Sudamérica. Sí. Y seguramente dentro por, de ese proceso ellos la, dijeron. Por eso la nómina paralela. Dijeron, por eso vamos, la nómina paralela si usted muy gana, muy buena administración. Puede es eh, un contrato diferente para el 2021. Muy buena conversación. Muy, muy está alejando eh. mucho. va responder ah, hermano, a la inquietud no, de, de, voy a responder a la inquietud de la voz, que es la misma que tienen todos los hinchas de Independiente de Medellín, porque ha faltado, me parece que seriedad y ha faltado que se diga la verdad. Porque nos han pasado comunicados que no sé cuántos grupos ya han comprado Independiente Medellín y que las conversaciones siguen ya, y siguen. Y ahora, de... la última, y ahora lo último es lo de Bragarnik a, a mí me parece que no se ha dicho realmente la verdad y por eso ya la gente no cree. Espero yo que saquen un comunicado en los próximos días en donde digan realmente a quién se va a vender el equipo si es que se vende. Porque a mí también me llama la atención que si se va a vender el equipo o está vendido, negocio, ¿cómo, es que, ¿cómo es posible que don Raúl todavía contrate técnico? Ha dicho, es increíble. Saquen la las conclusiones, porque yo no soy el gerente no, no, pero, de la fábrica de humo. ¿Ha dicho, claro? ha dicho Bolillo Gómez, don Raúl viene hablando conmigo hace bastantes días. Gracias por la confianza. Estuve este fin de semana en la sede del Medellín, me saludé con los jugadores, etcétera, etcétera. Ya estamos haciendo el plan Quiero quedar campeón con el Medellín en esta nueva oportunidad. Así pues, hermano, que están viendo jugadores para contratar y armer, armar un buen equipo. ¿Saben ¿no? qué se especializó el hijo de bolillo? Lo digo rápidamente que me entregan una información desde Independiente Medellín. Me dice, va a ser el, el analista de videos en Independiente Medellín. Estudió, tuvo una especialización como técnico y ese tema en España. La entrego como ah, información. Ah, es otra cosa. Velosa sí, no. lo presentó como, ojo, segundo asistente. Es, es que aparece sí, Es diferente ¿no? sí, ey, ey. segundo asistente ey, que, parcerito. En que ser ¿Cómo? asistente aparece de video. Así, ¿Cómo le lo que vamos, rápido? No, no, no, el hijo de bolillo es asistente de aparece. video. Entonces Es diferente. Mira, no, me digo, asistente pero técnico. me extraña usted, en la presentación oficial que hace Medellín aparece como, como asistente, sí. segundo asistente técnico el señor Gómez. Sí, pero esa Aparece información segundo, está segundo. medias. Ahí no dice analista videoarbitral. Pero esa información Ahí no parece... está medias. Primero, él no es analista videoarbitral, bueno, que es yo perdón. no dije eso, por favor. <risa> Eh, piense antes de hablar. Bebe, segundo habló de analista Bebe. especializado en temas de videos. ¿Ah? Fútbol como eh, tal el, tal? ¿El, el duele, comunicado ya ah, ah, le aparece como un... segundo asistente técnico, bueno, bueno. Va, A ver, Nacional y nos Luciano. Vamos a sacar las conclusiones de Medellín. Luciano. Mucha suerte, y sabe que no lo digo ni por carreta ni por nada, porque sos de mi alma, de mi espíritu. Mucha suerte, Hernán, y haré mucha fuerza para que no te voten dentro de tres meses, como mm. es el estilo del dueño propietario y no va a vender jamás del Deportivo Independiente Medellín. Y de mi parte, hasta que no vea el comunicado oficial, no diré que Independiente Medellín está vendido porque yo no vendo humo. Bienvenido al Medellín el mejor técnico de Colombia lejos. Bolillo Gómez, bienvenido. Le damos el advenimiento, mi estimado amigo. Éxitos, Hernán Darío, Bolillo Gómez, el independiente Medellín. Simplemente una frase como titular, si trabajo en un medio impreso. Bolillo, el pueblo está contillo. <risa> no le ha dicho nadie, yeah, tranquilo. No lo ha hecho, ¿no? La pausa ah, y ya yeah. regresamos. Permiso. Ya abrimos las puertas de Euro Murano a nuestra familia en Bigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. <risa> Y prepárate para obtener un alto puntaje en el IFEX 11 Compre IFES Formarte, dictado por los más tesos. Tesos, llama al 444-0404 o ingresa a formarte.edu.co. Formarte. Go. También virtual, dictado por los más tesos. Vitrina. De luz. 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad, cientos de clientes satisfechos. Visite nuestra página www.vitrinadelujo.com La Semana del Vino encuentra en la Semana del Vino el detalle ideal para obsequiar en esta Navidad la Semana del Vino. Paga dos, lleva tres. Paga dos, lleva tres en supermercados y seguimos con Formarte, prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia Nacional en el preuniversitario Formarte, dictado por los más tesos. Llama al 444-0404, ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. Dictado por los más tesos. Como en todas las navidades, Colanta trae este año los vasos de la granja, de la granja Colanta. Prácticos, bonitos y en diferentes motivos coleccionables. Este tiene la vaca. A mí me tocó también la vaquita. Vienen con el gato. A mí me tocó el burro. Mm, a mí me tocó, señoras y señores, la cabra. Bueno, sí, señor. ¿Cómo conseguirlo? ¡Facilito! Recoja tres sellitos de las bolsas de leche de Colanta. Llévalos a cualquier supermercado Colanta más mil quinientos peditos. ¡Mil peditos! Y te llevas tu vaso. Aplican términos y condiciones. Porque Colanta sabe bien, sabe a campo. No olvida, visita www.colanta.com. Feliz Navidad, bendiciones y prosperidad. Feliz Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Gol. Feliz Navidad, en familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Gol. Ya vuelve el Superdebate por Tele Antioquia.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 de Navidad se despierta la magia de compartir y todas las cenas navideñas traen unión y alegría a nuestras familias. Disfrutemos de quienes están cerca y alegremos a los que están lejos. A pesar de la distancia siempre hay algo que nos une. Pregúntale a los que saben. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Tornamos al superdebate, este debate de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde a través de la voz del Río Grande 910 en el AM en la ciudad de Medellín, a través del Facebook Live, Rafa Gol al aire y en YouTube también nos pueden ver en Rafa Gol. Así que tenemos todas las alternativas para que nos escuchen. Conclusiones de Atlético Nacional, Luciano. No, ya está en Copa Libertadores, esperemos que esta semana se produzca algo, pues, porque hasta ahora decir que viene en Palacio... Neider Moreno y Nicolás Hernández, señor comunicador, mi querido Bananito, no son noticias. Porque esos muchachos pertenecen al Atlético Nacional, no son nuevas contrataciones. Esperemos que esta semana pase algo novedoso en las huestes Corienta, el señor Guimaraes. ¿Y usted sabe yeah. por qué salieron de Nacional? Salieron otros equipos a préstamo. ¿Sabe por qué? Porque era menuda para Atlético Nacional. Dele, señor Osorio. Sí. Y así como Pompilio Páez fue el hombre que le dio hoy la noticia a Juan Carlos Osorio de que Nacional estaba en Copa Libertadores de América y, lógicamente, se alegró porque él tiene mucho que ver en la claro. clasificación de Atlético Nacional. No diga así, eso, que se enoja no, la no, Así me digan Lambón, lo que quieran. El señor Juan Carlos Osorio clasificó ese equipo a la Copa Libertadores. Punto. Bueno, pero eh, Nacional da como, como una gran contratación lo de Nicolás Hernández, siendo que es otra es repatriarlo, otra es traerlo a su huestes. Fue prestado al Santa Fe, al final no sí, Pero lo dan como una contratación, ¿sí? es un jugador ah. que pertenece a 22 años, 22 partidos en Santa Fe, en fin, vamos a ver qué va a pasar con Nicolás Hernández. ¿no? Reto para el técnico, reto para la directiva de Nacional, el armar un equipo eh, que sea exitoso para el 2021 por esta nueva Copa Libertadores que llega para el equipo verde, hacer... Un decoroso papel en ese torneo surcontinental. Esto es muy charro. Con 25 puntos de Osorio, ni a los 8 de Colombia hubiese llegado Nacional Hombre. Ah, bien por la nacional. Sí, <risa> Neide no, no, Moreno, oiga, Nicolás Hernández no, no, no, no, y Calle no, Palacio. Con qué bien, señoras se y, compañía, y señores. Claro, muy bien. No, Nacional, no, no, mire, no, no, en Atlético no, no, no. Nacional. Anda a Cantale ¿sí? a Gardel, anda cantale Señor, a Cantal Gardel. No Con 13 puntos, Oiga, una un clasificación sí, de libertadores. Primera vez que escucho oye, oye, oye, esto, oye. viejo. Con 13 puntos, clasifica una. Claro, no me voy, este <risa> me voy a reír ríe. este resto de vida. Saca, la loca, sacale hombre, no Me voy a reír este la roca, hombre. No, Brandon. la roca. Eso, roca, no. muy bien. Bueno, bueno, bueno. Con Don Alejandro Restrepo, feliz clasificaste ¿Cuáles fueron los equipos que llevó Bolillo al Mundial? Esa es la pregunta. Responde el alcalde de Itagüí, doctor José Fernando Escobar. Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa Gol? Los saluda José Fernández Cobar, alcalde de Itagüí. El Bolillo Gómez ha dirigido a las selecciones Colombia, Ecuador y Panamá en los mundiales. Muy bien, esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos. Ahí está el alcalde del municipio de Itagüí, conocedor del fútbol y con Bolillo Gómez y qué más. Alcalde, el balance del municipio de Itagüí en este 2020 donde todos nos hemos reinventado. El que encerramos pues un año ya en este balance, con unos buenos resultados en la ciudad de Itahuí, le presentamos a nuestra comunidad un plan de desarrollo que lo concertamos, que trabajamos, llega la pandemia por allá en el mes de marzo y nos acomodamos a esa pandemia que ha sido difícil, compleja pero hoy entregamos un balance con resultados positivos, cumpliendo ese porcentaje de lo que le propusimos a la comunidad itahuiseña por allá en el mes de abril, mayo cuando le presentamos el plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo Municipal, pues esos indicadores en seis grandes compromisos, seguridad, movilidad y urbanismo sostenible, tema ambiental, Itagüí, Ciudad para la Familia, todo lo que tiene que ver también con la parte administrativa y en especial el empleo en nuestra ciudad. ¡Qué bien! Oiga, alcalde, ¿qué le está pidiendo al niño Jesús? ¿Qué le estoy pidiendo? Siempre pido sabiduría. Sabiduría, vea. ¿Y eso cómo se pide? ¿Qué? ¿Usted, le ¿Usted le tocó de pequeñito escribirle la cartita al niño Jesús? Claro que sí, no, eh, la verdad todavía la escribo, yo siempre dejo en un cuaderno, las metas y los proyectos para el próximo año y siempre las pongo en oración. Cuando sale por estos días, claro, con todos los elementos de bioseguridad en las calles, ¿la gente qué le dice? Pues en ese salir por la comunidad, primero, agradecen, veo uno gente agradecida con el trabajo que se está haciendo y lo importante, lo que decimos es hacerlo con amor, con responsabilidad y con servicio por la comunidad, pero también aprovecho y le echo un poco de cantaleta a los que todavía veo sin tapaboca sí. porque que todavía faltan algunos que sigan cumpliendo esos protocolos, no nos podemos confiar especialmente en esta época de sembrina, porque en algunas regiones de Antioquia incluso van a ser restricciones, hoy no la hemos contemplado en Itagüí, pero por eso le entregamos como siempre la responsabilidad a la comunidad itaguiseña Alcalde, feliz Navidad, feliz año, don Luciano le está pidiendo al niño Jesús una peluca, ¿usted cree que a Luciano se le traerá al niño Jesús una peluca? Pues envío un especial saludo a Luciano y a todo el equipo de Rafagol que siempre nos atienden con cariño y le debe quedar bonita. Cierto. Ay, María. Señor, feliz Navidad, un feliz año. Gracias a usted por la invitación, como siempre, Elkin y a todo el equipo de Rafa Gol, un cordial saludo. Esto es Rafa Gol 20 años de triunfos con la respuesta. Con esa respuesta ustedes ganan muchos premios. Bueno, muchas gracias, doctor José Fernando Escobar, alcalde del municipio de Itagüí Y vamos de una vez, Luciano, regáleme un número del 1 al 201. 120. ¿El número quién? 120. Corresponde al señor Juan Camilo González, vive en el barrio Fátima. Cuatro personas ven en el programa, un hombre, tres mujeres. ¿Gana el reloj? Vamos por la camiseta, Gustavo. Hoy estamos a 13. 13. El número 13 corresponde a una persona, a una mujer, Milena López. Milena López está llamando desde el municipio de Itagüí y se ganó la camiseta del Deportivo Independiente. Hey, cerramos con vitrinazo, Luciano. Para don Jaime Castañeda y su esposa Diana en el canal CNC. Para Verónica Vargas, que hoy está cumpliendo años de parte de Lina y los ya amigos. Verónica Vargas, que está cumpliendo hoy años. Para el doctor Felipe Y para Jaime López, que también está cumpliendo años en la ceja. Para el doctor Federico Pegui, Albeto Sierra, Joanny Ruiz, ex director del INDER y Misael Cadavid. Para nuestro gerente comercial, don Juan Gabriel Cerna, que se bajó el viernes con la reunión. Y para Mónica Gómez, en la loma de los Bernal, gran hincha de, de Atlético Gracias. Nacional. Para Luis Eduardo Pina, Pino, en Barranquilla, hincha de Atlético Nacional. Para don James Ospina, en el municipio de Bello, Yaqui Posada, en el oriente antioqueño, el Búfalo Posada. Todo bien, Búfalo, como iría el pibe. Bueno. Y para Doña Rosa Sánchez, ahí, gracias por la atención. Eh, Asados, Doña Rosa, una feliz Navidad. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir conmigo. Dios les bendiga la próxima semana, dentro de ocho días, en el Superdebate.